Es mentira. Este Gobierno no baja impuestos. Este Gobierno sube impuestos. Y, como siempre, cuando hablamos de fiscalidad y de impuestos, es a quién le suben impuestos y a quién le bajan impuestos. Yo animo a todos los vecinos y vecinas de Zaragoza que miren su recibo del IBI y que lo comparen con el año 2020 y con el año 2019. Y la media es que ha subido en torno a un 2% el recibo del IBI a los vecinos y vecinas de Zaragoza. Y que el IBI y que los impuestos, en todo caso, este Gobierno los está perdonando a quienes más tienen y se los está subiendo a los que menos tienen. Lo vemos en el IBI, lo vemos en el ICIO, lo vemos en las multas de tráfico y por lo tanto, estamos ante un Gobierno recaudador, un Gobierno que, por un lado, confisca, recauda de los que menos tienen, pero, por otro lado, como decía al principio, cuando vamos a la ejecución de los gastos, vemos como no hay ni ejecutado el 50% de las inversiones reales, o como, vemos, como hemos denunciado también en este grupo político, que la plantilla municipal ha perdido 150 trabajadores. Por lo tanto, se recauda de quien menos tiene para recortar en servicios sociales y en inversiones precisamente para quien menos tiene.